Siguiendo eh, tu, eh, siguiendo tu figura. Mientras te vas desplazando con soltura, siento que una voz me guía, me murmura. Fantasmas del pasado van pasando factura, actuando con mesura. Tratando que al mirarte no pierda la cordura. Estuve mucho tiempo evitando ataduras y ahora estoy sintiendo una con tu cintura Pero a estas alturas, sé perfectamente cuando el tiempo me apura. Deseando que la noche no hay lugar a conjeturas ah. aunque a veces lo arruino ah, y me soy dañino me han sido me han sido y aunque a veces lo arruino ah, y me soy dañino me han sido me han sido se convirtió Mi ser. Yeah. Cuando tengo días en los que no hay respuesta A los problemas y todo lo que hago cuesta No sé lo que hace pero conseguí resolverlo Quizá no sea tanto pero quiero devolverlo Ven y acércate, tengo un regalo para hacerte Vos te convertiste en mi amuleto de la suerte Quiero hablar con tu mamá, quiero agradecerle Por el mundo traerte Y así conocerte mis cosas fuertes Pero tu abrazo fue caliente con soltura Siento que una voz me guía, me murmura Fantasmas del pasado van pasando factura, Actuando con mesura Tratando que el mirarte no pierda la cordura Estuve mucho tiempo evitando ataduras Y ahora estoy sintiendo una contocintura. cintura Pero a estas alturas Sé perfectamente cuando el tiempo me apura Deseando que la noche dure más de lo que dura Disfruto los momentos, no hay lugar a conjeturas Aunque ah. a veces lo arruino ah. Y me soy dañino No ah. me mi mi antídoto, y aunque a veces lo arruino, y me soy dañino, oso mi antídoto, oso mi antídoto, se convierte en mi cura, ay, ay. tiene una mirada pura, ay, ay. como una partitura, ay, ay. tiene notas musicales. Que a veces lo arruino